Buongiorno amici o buen pomerillo porque son las 4. El giorno de hoy voy a hacer un circuito para meterte en forma. Vamos a, a rasodare, a abrochar lo que no va bien. Que medio que fare estos ejercicios. Sempre y cuando tú le avines una sana y correcta alimentación. Lo importante crear buenos hábitos. Alénate al menos de 2 a 3 vueltas a semana. Farlos por al menos por siempre constante y verás grandes resultados para el día de hoy hayamos bisogno un, un tapetino da pablo vamos a mover nuestro como mover nuestros brazos vamos a hacer a estos 5 ejercicios que serán, serán eficaces e eh, vamos a hacer aunque un poquito de salto si hay problema con el, el ginocchio tú no haces el salto tú lo haces lentamente lentamente sin hacer eh, sin, sin el salto vamos a hacer eh, 40 segundos, 40 segundos, 40 segundos con 15 segundos de recupero. Así, tú prendes un gocho de área y te preparas para el próximo ejercicio. Si tú seis constante, vas a ver grandes resultados. Ninguno te regala niente, Ok, abro, chiudo abro, pego, ta, ta, Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Ok, perfecto. Vamos a iniciar. Voy a impo impostar mi, mi, mi, mi, timer, mi timer. Me sistema un poquito y eh, cordones del escarpe. Un saludo a todas las personas que nos guardan en este, en este canal. A todos, a todos, a todos, a todos, Ok, perfecto. 40 segundos. 40 segundos de labor con 15 segundos de recupero. Ok. Se parte, se parte con nuestro primo ejercicio. Se parte. 3, 2, 1, vía, 4, 3, ya. 1. jumping ya, jumping ya, un puño, un puño. jumping ya, un puño, un puño. Ta, 1, 1, 1, uno, 1, 1, uno, 1, 1, uno, 1, uno, 1, ta. Uno, uno, ta. Uno, uno, ta. Uno, uno, ta. Uno, uno, ta. Puño, puño, ta. Puño, puño, abro, ta, ta. Abro, ta, ta, ta. Puño, puño, abro, puño, puño, abro, puño, puño, abro. <risa> <risa> Un poquito como de coordinación ¿no? Un poquito como descoordinado. Piano, piano, lo fai. piano, piano. Hago, facho, un, un monta, un jumping ya, al segundo, un tiro, puño, se va, ta, tiro, tiro, ta, puño, puño, uno, puño, puño, ta, ta, ta, uno, puño, puño, ta, puño, puño, ta, ta.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 Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Uh. próximo próximo vamos a patinar Patinar meto el tapetino ¿Qué vamos a hacer vamos a saltar en un solo pie. Ah, ta, ta, ta, ta, va, droga, ta. pa pado dietro. detrás, pado Ta, Ta, ta, ta ta ta ta ta ta ta ta guarda ta un pie piede ta su pie ta su pie ta ta ta ta si si si si si si sí sí ta ta. si ta Ta. Uh, madre de Dios. Ah no pues 다 Juega el pie ta, ta, Salto con uno. Ah, ah, ah. Sí, sí, sí. Avante, avante, avante, avante. Vietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro. Avante, avante, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro. Dietro. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, Nuestro próximo, skipping. Uh, resistencia. Uno, dos, tres. Abro, toco. Uno, dos, tres. Abro.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 dos uh. respira respira no se mola mai no se mola ni te regala niente se va uno dos tres abro toco uno dos tres abro toco uno dos tres Auro, toco, uno, due, tres, auro, toco, uno, dos, tres, auro, toco, uno, dos, tres, abro, toco, uno, 2 tres, auro, toco, uno, abro, toco, uno, Vamos uh, razonando, razonando. Uno, dos, tres, toco. Uno, dos, tres, abro, toco. Uno, dos, tres, abro, toco. Uno, dos, tres. Abro, abro, toco 1, 2, 3 abro, toco 1, 2, 3 abro, toco 1, 2, 3 abro, toco 1, 2, 3 abro, toco ah, por continua mountain climber mountain climber va, mountain climber, 1, 2, 3, ta, salto, Va a terra, ta, 1, 2, 3, ta, salto, va, nuevamente va, 1, 2, 3, ta, salto, nuevamente va, ta, ta, 1, 2, 3, ta, salto, va, se va, va, uno, due, tre, ta, salto, ba. Uno, tre. Uno, dos, tres. Salto. Va, se va. Uno, dos, tres. Salto. Se va. Uno, dos, tres. Salto. Se va. Uno, dos, tres. Salto. Okay, se va. los dos, los dos se siente la fatiga manca poco manca poco y finalizamos se va 1 2 3 ta salto aterra 1 2 3 ta salto nuevamente nuevamente 1 Dos, tres. Salto. Uh, madre de Dios. Resiste. Uno, dos, tres. Uh, uh. Vamos. Vamos. Vamos, Raga. Salto. Nuevamente. Último ejercicio. Mándalo gua. Da, toca. Da, toca. Da, toca. Da, toca. Da, toca. Esto es fácil no. Toca, toca. Da, toca. Da, toca. Da, toca. Da, toca. Da, toca, da, toca. toca ta. vamos a hacer una modifica vamos a hacer una modifica vamos a saltar modifica cuatro pa ta ta ta ta ta Ta, ta ta ta ta ta ta ta ta voy a girar en el posto voy a girar en el posto ta ta ta continua continua ta no mola piu no mola piu ta ta, ta. <tose> Último, Escote. va otra modifica, va. toco piedi, va. toco piedi, va. toco piedi, mano contraria, toca pie contrario Se siente, dale ah. da. da. Toca Toca, toca Toca uh. Toca todo fácil pero habíamos rayunto nuestro objetivo no sé so, si son momentos de dificultad pero tú no debes molar es eh? simplemente continuarlo para piano piano piano piano lo importante no fermate el todos a todas las personas que guardan este canal miles y miles gracias de cuore pablo y si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. ¡Ah!